El gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención de Federico N., alias El Fede, líder del grupo de ambulantes Fuerza 2000, mientras estaba en Puerto Escondido, Oaxaca. Durante la videoconferencia de prensa, el Ejecutivo local detalló que la detención la realizó la Fiscalía General del Estado de Puebla en coordinación con la de Oaxaca. Explicó que el ahora detenido enfrenta dos órdenes de aprehensión, una de ellas por tentativa de homicidio. Además, remarcó que el FEDE ha sido protegido en reiteradas ocasiones por administraciones municipales pasadas, especialmente por la policía. Sabemos que es un líder de comerciantes, pero que realiza actividades delictivas. Él tendrá que probar su inocencia. Fue Ha sido protegido, protegido por autoridades municipales, policíacas, fue protegido abiertamente, entonces nosotros no íbamos a permitir eso, es parte del, de las acciones de seguridad pública que se llevan a cabo para poder tener un mejor ambiente para todos los ciudadanos. La última vez que el gobernador Miguel Barbosa Huerta habló de este líder de comerciantes fue el 3 de diciembre de 2021 cuando desmintió un rumor sobre su detención, casi una semana después de que el FEDE estuviera involucrado en un enfrentamiento entre organizaciones en el Centro Histórico de Puebla.